La gestión de grupos en Mendeley, que es la parte más desarrollada de este gestor. Podemos crear grupos o participar en grupos que pueden ser de este tipo. Bien privados, en los que solamente se puede pertenecer, pertenecer si se, se es invitado. Público con invitación, solamente las personas invitadas pueden tener actividad dentro del grupo y los demás pueden ver el contenido o públicos totalmente en los que se puede tener actividad y ver el contenido. Si se quiere borrar un grupo en la versión local nos ponemos encima del grupo botón derecho del ratón y se borraría. Los grupos los tenemos debajo de las carpetas en una carpeta privada debo hacer la operación de edit setting y decir que los documentos pdf adjuntos que se puedan incorporar y luego que se sincronice la biblioteca. En los grupos podemos ver la pestaña de actividad del grupo en la que se pueden hacer comentarios, contestar, etcétera. Es bastante interesante esta opción de grupos privados para compartir referencias, leer documentos, etcétera. Vamos a ver la versión web invitando a descubrirla, so sobre todo porque ya sabemos utilizar Mendeley hemos visto prácticamente todas las funciones y toda esa parte vamos a ir descubriéndola en Mendeley. Aquí solamente vamos a hacer incidencia en la parte de la versión web que no tiene la versión local o que nos parece que está más desarrollada en la versión web. En la pestaña documentos podemos hacer búsquedas y filtros. En la pestaña gente podemos buscar contactos para participar en Mendeley. Una de las Funciones que tiene más interesantes Mendeley es el módulo de estadísticas. Podemos ver cuántas lecturas ha tenido cada documento y no, se nos presentan unas pestañas de los más populares, los últimos incluidos en Mendeley. Y esa misma búsqueda la podemos hacer por, eh, por áreas de conocimiento. Siempre, siempre conviene poner tanto a los grupos como a los documentos etiquetas para que se puedan localizar. Mendeley nos da de espacio disponible un gigabyte para uso personal para nuestra biblioteca y para compartir referencias 100 megas. En esta pantalla nos aparece lo que tenemos ocupado. Ahora vamos a ir a ver primero la versión local Aquí tenemos los grupos, un grupo público creado por otro, un grupo público creado por otro, un grupo un grupo creado por mí y un grupo al, privado al que estoy invitada. En este grupo conviene, como hemos dicho, marcar esta opción para salvar y sincronizar la biblioteca. La actividad de un determinado grupo la vemos aquí en Overview vemos la actividad, que también vamos a verlo igualmente en la versión web a la que vamos a acudir ahora mismo. Versión web, pestaña de actividad, también podemos ver en esta pestaña de grupos la actividad de los grupos a los que estamos suscritos. En mi biblioteca podemos ver Todas las funciones que hemos visto en la versión local de añadir un documento, crear una carpeta, crear un grupo, el web importer, la parte que tenemos ocupada de espacio. Aquí nos aparece cómo tenemos de completo nuestro perfil. En este caso está el 62,5%. En Papers vemos el módulo de estadísticas, más populares, los últimos, y esa misma búsqueda se puede hacer también por disciplinas. Conviene poner etiquetas siempre. Los grupos en los que participamos y los que podemos ir descubriendo por disciplinas aquí podemos crear un nuevo grupo y en este enlace invitar a participar en Mendeley en nuestro perfil público vemos cómo aparece y cómo aparecen las publicaciones divididas por tipo de documento y en Aquí en My Account podemos editar el perfil para completarlo. Bueno, pues estas son las funciones que, en las que queríamos hacer, fijaros, aquí nos aparecen nuestros contactos. Y con esto acabamos la unidad y el módulo. Muchas gracias.